de delegado de la Iglesia de León de Radio Cristo Rey desde la auditoria de San Pío y nos está llevando a cabo el encuentro especial Dios es y estamos ahora con Fernando, uh -huh. también de la dimensión de la pastoral de los adolescentes Fern, buen día, cómo estás? Muy bien ¿Cómo te estás pasando en el encuentro? Eh, muy bien, mucho que aprender y trabajar Fer, ¿Ustedes los adolescentes qué te dicen a la iglesia? Aquí? ¿Qué pueden esa iglesia? Creo que es un tema que se sí lo que se debe de hacer es formarnos o tratar de formarnos para nosotros poder formar más adolescentes, porque pues, la iglesia necesita también de esa voz adolescente de esos jóvenes porque pues se necesita esa misión, ¿verdad? De lo que el Papa nos envía, nos envía a ser discípulos en salida, ¿verdad? Discípulos misioneros Entonces creo que se necesita formación para nosotros comprender y así vivir en la familia, tanto formación en la fe católica como en el hombre, para continuar con la familia como se debe, ¿verdad? Tener una familia este, bien, ¿no? Como ahora ya se ven las cosas, no tener esa educación. Pero que es lo que se necesita? ¿Qué mensaje le das a los adolescentes que nos están viendo? Pues que no se desanimen y se animen a formarse, a estar con, en, en los encuentros que son muy importantes y pues en ellos aprendemos mucho, ¿verdad? Para nosotros y para transmitir. Es lo que diría. Ok, muchísimas gracias Fernando. Okay. Continuamos, amigos de Gaudium de Radio Cristo Rey de la Fiesta desde la Asamblea Eclesial de Susana. No le cambies